Check Y yo con este gobierno muchas cosas lindas hace. Yo le agradezco al ministro y al presidente que muchas cosas lindas hace muchas personas, porque yo tengo a mi papá enfermo también, del corazón. Y gracias a eso que mi papá va viviendo, tiene 80 años, mi marido le agarró una CV. Y en IPS ahora más o menos, él ahora no está bien, pero va yendo del remedio, no me quejo de eso. Pero a veces ellos te dan un, una vuelta de hacer un estudio. A veces vos no tenés ni para tu pasaje y tenés que poner, tenés que buscar y eso es lo que, eso es lo que yo le dije a ellos. ¿Cómo ustedes, vos venís por enfermedad, por hobby no vas a venir acá a hinchar de balde? Le dije, Mirá, yo a las seis vienen llevaré agua, venir para hacer mi pat. Un año y algo ya hay. Ojalá, Dios y la Virgen y niñito Jesús mire que esta pandemia que termine y la gente también que es inconsciente también que pide también que ese tapaboca que se use y la gente hace esa caminata acá sin tapaboca y al presidente de la república que yo tanto tiempo 36 años que estoy acá en capiata le pido que venga a ver a para hospital a sentir la realidad, sentir la realidad de la gente pésimo pésimo sinceramente la ayuda, la en salud, la ayuda social, la... no sé a mí pésimo te juro que para mí es pésimo este tema que, que, que se escuche que era nuestro nuestro reclamo eso no más lo que yo digo y en realidad no sé cómo decirte porque por un lado se sintió su ayuda por otro lado es un poco difícil con ellos también porque viste que ellos también eh, se le complica también porque se le encima todo ese también se le encima todo y... Por un lado, por más que el presidente quiera hacer todo lo que tiene que hacer, le es difícil de ir por acá y a donde ya es mucho ya. Estamos vivos, eso es uno ya de ellos, que estamos sanos, gracias a Dios, con mi familia. Y realmente a muchas a muchos familiares les afectó, muchísimos familiares. Ahí en la tele por lo se ve mucho lo afectado, que fallecieron, estuvieron mal, en situación económicamente, a todos nos afectó eso realmente, eso es para todos, que sea mucho mejor. Yo veo desastroso el panorama. Eh, vamos a ser sincera, ¿verdad? Y a mi parecer es pésimo. Vamos a, vamos a hablar sinceramente. Es pésimo. Yo le digo al, al gobierno que es pésimo. Pésimo. Del 1 al 0 no le pongo ni uno, 0 le pongo. Ya ni presidente. No cumplí la o cumplía la palabra. Una vez, yo voy a la no topar, a doña Manumba, a doña Manumba. Allá. Es mala organización mal hay inteligente ya ya y no hay nada bueno no hay primero en nuestro centro de salud en todas partes no solamente acá en todas partes igualito igualito no hay triste hasta estudiar ni la política o estudiar ni a ni la contra del pueblo Bueno, este, este año fue un año atípico para muchas personas, tanto en el ámbito económico, eh, salud, educación. Realmente fue un año muy difícil, ya que nos, eh, esta pandemia nos trajo muy mal. A mucha gente realmente le, le llegó muchas cosas, muchas vidas también. El gobierno central, por ejemplo, tuvo muchas... Muchas irregularidades, verdad. sabemos lo que con el presidente que tenemos eh, es muy difícil la, la situación, yo le pongo un 4 de 10, realmente no, no es un buen gobierno, no, no estuvo a la altura de lo que es la pandemia, realmente no, está un, no es un gobierno preparado, es un gobierno muy irregular en todos los sentidos y esperamos que las autoridades se pongan la pila. Es un desastre, desastre, desastre, desastre, que animalito, de todo, en todo sentido, ahí está, que si tienen mamá y papá que puedan saber, que piense y que no haga eso, porque ahí me está. nosotros, nosotros, acá comemos, de acá yo trabajo en la carretilla, hago como vendedor ambulante, vendo cualquier cosa para que yo pago para el pan de cada día. Que tenga más salud y que tenga más gente. Eso cae a todos los días que vemos eso ahí tenemos que tenemos plata para la familia eso. Ah, un desastre, un desastre. Empezando por Marito, dice que va a terminar el, los pobres y sin embargo hay más pobres. Y él nunca vino por acá a hacer un recorrido y habla de cerrar el mercado. No, basura, ahí ya te digo todito. ...ahí ya te digo todito... ...y si seguimos así... ...vamos a, hacer, va a acabar siendo... ...todo pobre, más pobre ahorrado... ...yo veníamos lo arrastrando ya una crisis... ...económica muy grande, ¿verdad?... ...y con esto se empeoró más... ...el gobierno lo que ahora mismo lo que tiene que hacer... ...tiene que dejar de, de, de presionarle a la gente... ...y además que tiene que tiene, da, dar un poquito... ...de que haya circulante de dinero... ...y, y mira. Sí, son cosas que, como te digo, justamente le tocó todas las cosas peores, ¿verdad? Y vino que atalar el incendio también y, y, y, y todas estas cosas que Porque le vino. Sí, mira, y bueno, mira, es, es difícil de evaluar bien, ¿verdad? Pero para mí, ¿verdad? Es, por el momento, no es nada de gobierno. No tenemos nada de gobierno por el momento. Así. Eso es la realidad y existe la cosa.